Buenas tardes, no se vayan, sigo yo. Bueno, un placer estar aquí, eh, la siguiente plática es parte del del simposio de, de radiaciones, es eh, parte del simposio internacional de física de radiaciones. Y eh, tengo el placer de que me hayan me hayan elegido para eh, dar esta, esta plenaria, es un honor para mí y pues eh, lamento mucho bajarle la calidad a, la, a las pláticas porque después de la que acabamos de oír pues no se puede, pero en fin es imposible hacer algo mejor eh, la, no traigo mi compo así que desde allá me van a estar dando la, las las imágenes eh, es un tema muy interesante del que vamos a hablar. Esta colaboración es una colaboración entre eh, gente que regularmente viene a, al, al simposio de física de radiaciones y desgraciadamente esta vez no pudieron venir. Eh, está Laszlo Sajo, es el, el, el autor del estudio y él es eh, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar en, en Venezuela pero actualmente está trabajando en, eh, en una universidad en, en Hungría. Y el otro colaborador es Miguel Castro Colín, que algunos de ustedes conocen. Él ahora está trabajando en Alemania, en una, una compañía en la industria de los rayos X. Eh, voy a hablar acerca de, es un resumen de cuestiones que tienen que ver con eh, ataques que ha habido a reactores nucleares y cuáles son los daños, cuáles son los peligros, los riesgos que se pueden eh, se puede tener y cuál, de qué manera se puede eh, disminuir estos, estos riesgos. Y va a haber un recuento en la siguiente. Esta es el, la, la plática. Voy a hablar un poquito para saber de lo que estamos hablando. Voy a presentar los... Eh, eh, componentes principales de lo que constituye una planta nuclear. Eh, voy a hablar de las zonas vulnerables dentro de esas, de esas plantas y voy a hacer un recuento de los ataques militares que ha habido y en particular. Después voy a hablar de tres casos que han sido más documentados y el último, por supuesto, el reciente de en Ucrania. Y Voy a hablar también acerca de todo lo que se ha hecho para mejorar la seguridad de estas plantas y de lo que se conoce como la generación 3. Y voy a cerrar con el reporte de la Organización Internacional de Energía Atómica y algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Estos son los componentes. Como pueden ver, eh, tenemos eh, las partes principales, es el donde está el, el reactor. Y está, hay un domo que es el que cubre toda la, la, la zona. Está el sistema, de, el sistema primario de, de, de agua, que es agua a alta presión, que se calienta a, ra, a raíz de las, de las reacciones nucleares y transmite la energía a un sistema secundario el sistema secundario, el agua del sistema secundario no está conectado al sistema primario, entonces el sistema secundario simplemente se utiliza para transmitir el calor y sacarlo a, a los generadores de vapor, y los generadores de vapor son los que mueven a la rutina, a la, a la turbina, perdón, y hacen que, hacen, ¿dónde estamos? Y ahí déjamelo. Entonces hacen que eh, se genere el movimiento que produce la, la electricidad. Y luego están las torres de, de enfriamiento. Bueno, en la siguiente podemos ver cuáles son las partes más vulnerables. Y las tengo ahí identificadas con. Gracias a la siguiente, por favor. En rojo. Prácticamente las partes vulnerables es donde está el material, el material eh, radioactivo. Y el sistema de enfriamiento es muy importante y por supuesto el domo que es la el blanco principal de, de la zona. En la siguiente sí, ahí, ahí vemos cuáles son las, uh, las zonas vulnerables eh, eh, los reactores, por supuesto la, el almacén el almacén de, de donde están los combustibles no alcanzo a ver aquí mi, voy a tener que, que irme para acá. El almacén de, de combustible, eh, las plantas también, eh, otro posible blanco eh, son las plantas de enriquecimiento, si es que existen por ahí. Y las minas de uranio también pueden ser eh, otro de los blancos. Y el material donde se guarda el material usado, que por lo general es eh, ya sea en, en unas piscinas, en un, en un estanque de agua, o en los lugares donde ya está el material que tiene muy baja radiación, se guarda en lo que se llama en, en seco. Por supuesto que los daños principales es que se eh, destruya el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento al destruirse no permite sacar el calor que se genera y podría aumentar la temperatura de todo el sistema donde está el material combustible, lo cual produciría lo que se llama el core meltdown y el core meltdown viene siendo eh, que todo empiece a, es el síndrome de China que se supone que se calienta tanto que empieza a hundirse y llega hasta China. Entonces, eh, ese es la, la, otro otro daño eh, prominente viene siendo eh, el hecho de que se pudiera evaporar material radioactivo. Esto puede ser por varias causas: una es por explosión directa en el material radioactivo y otra es por evaporación de agua que está en contacto con el material radioactivo, o sea, agua del sistema primario. Y por supuesto que al tener una nube radiactiva esto afecta a, a las siguientes, eh, a las áreas que están ahí cercanas. Esta fotografía la voy a explicar más adelante, es lo que quedó de un reactor que estaba en construcción. En la siguiente, por favor. Sí, ya les, ya les mencionaba que los eh, riesgos son el escape de material radiactivo, la interrupción de electricidad. Bueno, eh, para empezar hay que tomar en cuenta que todas las plantas nucleares en sí son eh, blancos estratégicos y son estratégicos en una guerra porque es como apoderarse de la energía eléctrica del país. Una vez que se apoderan de la energía eléctrica del país, prácticamente pueden estar eh, eh, parando la, las comunicaciones, o sea, no, no va a haber comunicación eh, Wi-Fi, y internet, etcétera, y eso ayuda mucho para los planes de, del ataque. Eh, ya mencionaba cuáles son los los riesgos. Hay otro riesgo que es también que se puedan los grupos que de, que atacan puedan apoderarse del material y llevárselo y utilizarlo en lo que se llaman bombas sucias, etcétera. Y afortunadamente en el en el conflicto en Rusia esto no ha sucedido porque los intereses de Rusia no eran destruir sino apoderarse de cierta región y por supuesto al apoderarse de la región quieren apoderarse también de, la plan, de las plantas nucleares que están ahí. En la siguiente podemos ver eh, una, un mapa, este es acá en, en Texas, donde yo vivo, eh, los círculos rojos muestran en caso de que hubiera eh, eh, radiación que se, que se dispersara debido a algún ataque, pues tendría... Una, un efecto, digamos, eh, de 80 kilómetros a la redonda, dependiendo de los vientos. Y en sí, muy cerca de la zona, el, el aire se, sería tóxico, reactivo tóxico, y ese sería una zona, digamos, de unos 15, 15 kilómetros. O sea que no se acaba el mundo, pero sí se afecta toda la, la, la, el área. En la siguiente podemos ver una lista de ataques que ha habido en contra de de las plantas nucleares. Los ataques son de diferente índole. Ha habido ataques eh, de comandos armados, ha habido ataques de eh, ejército que entra a la planta y se apodera de la planta. Ha habido ataques por medio de bombardeos, tanto de tanques como de aviones. Y eh, ahí está una, una lista muy completa. Eh, los más importantes, eh, tres de ellos, los vamos a, a, a ver enseguida. En y en la siguiente podemos ver los reactores que han sido involucrados, el tamaño de estos reactores y cuál ha sido el daño. Lo más importante en los en los daños es que en realidad nunca ha habido escape de material radioactivo ni de nubes radioactivas. Eso es lo lo más importante. En la siguiente podemos ver eh, un ataque que hubo en Eslovenia en 1983. Esto tiene relevancia porque esta, esta planta que había sido construida en colaboración entre Eslovenia y Croacia, que eran parte de Yugoslavia, eh, estaba en pleno funcionamiento cuando se empezó la guerra, la guerra que, a, que después eh, puso fin a Yugoslavia y la partió entre todas las naciones que ahora conocemos. Era una planta de 700 megawatts, no es para que tengan un punto de comparación. La de Laguna Verde tiene dos reactores de 800 megawatts cada uno, o sea que andábamos en, por ahí en ese, de ese tamaño. Bueno, fue una guerra relativamente rápida, la guerra de los 10 días eh, fue la independencia que llevó a Eslovenia a hacerse independiente y el 25 de junio empezó y, y concluyó en Casco en con esta... Operación militar. Hubo un artículo en la siguiente, podemos ver el, el encabezado del artículo, que se hizo a raíz de, del, de, del ataque. En sí, lo que, lo que sucedió es que eh, llegaron eh, y atacaron los eh, independentistas y eh, no, no sucedió gran cosa pero a raíz de eso se hizo este estudio y las preguntas que, que se querían responder en el estudio eran eh, ¿qué, de qué manera tiene que estar el reactor para que se minimicen los riesgos. O sea, debe estar funcionando, debe estar apagado, debe estar... Eh, ¿Y eh, ¿cuáles, son, eh, cuáles eran los puntos vulnerables? O sea, este fue uno de los primeros estudios en los que sí se analizó. Ahora... Hubo otros, otros ataques anteriores, pero nunca en plantas en funcionamiento, sino plantas en, en construcción. Entonces, esta era la, una de las primeras que estaba en funcionamiento. Y el, lo que se encontró es que si, tienes, si tienen tiempo de apagar el reactor, lo deben de apagar y debe de estar eh, lo que se conoce como apagado en frío. Y también se, se dieron cuenta que se necesita reforzar todas las partes vulnerables, reforzar con concreto, con mallas, con hierro, todas las partes vulnerables para que eh, aguanten una. En la siguiente podemos ver cuáles son las funciones, la, los puntos eh, más eh, vulnerables. Por ejemplo, eh, se necesita que el sistema tenga un sistema de enfriamiento, si apaga uno el reactor, eh, puede uno disminuir la producción de energía, puede uno disminuir la actividad eh, atómica o nuclear eh, por medio de barras de boro que son eh, que absorben los neutrones y disminuyen eh, la producción, pero aún así sigue la producción remanente de energía y esto es, eh, genera calor y se necesita estar enfriando al núcleo. Eh, el sistema de enfriamiento debe de, de sobrevivir los ataques. Muy importante la disipación de, del, del calor. Y en sí, en, en términos generales, toda, toda la integridad del sistema, porque se necesita que exista, para que exista el sistema de enfriamiento, se necesita que haya una fuente externa de, de energía eléctrica. Y también se debe de tomar en cuenta eh, eh, la protección de los recipientes, los contenedores del material nuclear, tanto los que están en el reactor como los que están almacenados y, ¿O almacenados para su uso futuro o almacenados porque ya se disminuyó la, la actividad? Entonces, eh, toda la contención está, eh, eh, cuando uno piensa de qué manera se va a afectar esto, pues tiene uno que prepararse para que los misiles, no, no, bueno, por un lado los misiles, por otro lado, si atacan eh, gente en, en persona, pues tiene uno que eh, prepararse para ese otro tipo de, de peligro. El disipador de, de calor, las estructuras de toma de agua, las estaciones de bombeo, todo eso eh, se necesita que se mantenga eh, en sí toda la integridad de, del sistema. Lo mejor que, hay, que se puede hacer es apagar la planta para que los requerimientos de mantenimiento sean mínimos. En la siguiente... Vemos, eh, en el estudio que se hizo, se utilizaron esa formulita que está ahí y siendo físico tenía yo que poner una fórmula, así que ahí está, ya cumplí. Y en esa fórmula se, se calcula el tiempo necesario para llegar a una desgracia, como por ejemplo que se evapore todo el agua. Entonces, ahí están en la tabla el tiempo que se necesita para que hierva el agua de los sistemas primarios y secundarios es de cuatro horas. Si es que se descompone el sistema de enfriamiento en cuatro horas, vamos a tener problemas. Pero eso todavía no hace que haya exhalación de, de eh, gases radioactivos. Para que exista eso y que se evapore el agua en los generadores de vapor, es de 27 horas. Y para que se eh, evapore todo el agua del, del sistema primario, es de 48 horas y estamos, Ahí están los parámetros que se utilizaron en el cálculo, la cantidad de, de, de agua que se necesita para estar enfriando. Estamos hablando de 1.9 kilogramos por segundo que tiene que estar fluyendo. Y por supuesto que se necesita que todo el sistema esté funcionando para eso. Eh, se, se necesita que se mantenga el, el, la, la presión para eliminar el calor residual. Acordémonos que el sistema primario de enfriamiento está a presión alta. Entonces, si baja la presión, simplemente no se puede absorber el calor y no se puede transmitir hacia la parte exterior. La siguiente. Este es otro ataque que sucedió en Irak y los eh, Irak estaba produciendo, tratando de construir su su uh, reactor nuclear y ya lo tenían hecho con el domo y todo y entonces no le gustó a los de Israel y los de Israel fueron y dieron la torre. Eh, man, lanzaron, eh, mandaron ocho eh, aviones F-16 el 7 de junio del 81 y en cosa de minuto y medio eh, lanzaron un montón de bombas. trece bombas eh, prácticamente destruyeron todo el domo y ahí pueden ver lo que quedó en la gráfica de arriba, en la, en la imagen de arriba. Eh, destruyeron toda la cúpula de hormigón, explotaron en el interior, demolieron, pero afortunadamente no estaba en producción, todavía no tenía material radioactivo simplemente destruyeron toda la planta y eh, así que no se liberó eh, radiación. El uranio enriquecido no había sido cargado, entonces esto ayudó mucho. Las eh, dos bombas de las que lanzaron, que en realidad fueron en total 19, eh, rebotaron. Y entonces ahí la gente pues empezó a pensar de qué manera podemos hacer para que no entren. Y de ahí se eh, empezaron a, a desarrollar lo que después se conoció como generado, los generadores de, de reactores de generación 3. Eh, tampoco hubo radiación, no hubo daños excepto los de la planta. La, en la siguiente podemos ver el caso más reciente que es el de Ucrania. Eh, dale a la siguiente, eso es de una foto de lo mismo. Gracias. Sí, eh, Ucrania es uno de los países que tiene más eh, reactores instalados. Eh, tiene 15 y aparte tiene plantas de tratamiento de material, tiene otras eh, plantas eh, que tienen que ver con que, eh, tratamiento de materiales por neutrones, etcétera. Y las plantas son de tamaño canónico entre 400 y 1000 megawatts eléctricos y es, la, es uno de los países que tiene mayor concentración de, de reactores. Las, las plantas que están en la zona de conflicto son todas las de Chernobyl, los cuatro reactores y los seis reactores en hay una planta nuclear en en en uh, y tiene seis reactores. Eh, eh, los de Chernobyl no están funcionando, no estaban funcionando, y pero Chernobyl eh, almacena el material usado de todas las otra, otras plantas que están en, en Ucrania y tiene una instalación también una fuente de neutrones que está en Charkiv y la actividad militar fue un ataque eh, presencial, llegó el ejército, hubo balaceras y todo pero también hubo cuatro misiles lanzados sobre zapriicia eh, uno de los cohetes explotó y dañó a un edificio pero ninguno tocó a, a ninguno de los seis eh, reactores después hubo una visita de la organización de, eh, internacional de energía atómica y ellos corroboraron el hecho de que no no, existe, no existía daño en la siguiente, les muestro dónde están estas plantas y en la siguiente les muestro dónde está la entrada militar de Rusia cuando se hizo el ataque. Eh, Rusia eh, atacó por todos lados, pero su interés estaba en el sur o en sureste porque se querían apoderar de las zonas estas que ahora ya son parte de Rusia desde la semana pasada. Eh, en la siguiente se ven estas zonas que eran las zonas de interés. Esa la siguiente? Ah, esas son las, las zonas de interés, en la, son las, las nuevas, los nuevos estados de, que, que pasaron a, a formar parte de la Federación Rusa desde la semana pasada. Y ahí se ve dónde está esa policía y eh, no se alcanza a ver Chernobyl, que está un poquito más arriba, pero estaba bajo control. Eh, hay un sitio en internet en el que uno puede medir, puede ver en tiempo real las mediciones de radioactividad que existen en el país. En la siguiente podemos ver que en toda Ucrania se mantiene a, a, a buen nivel la siguiente, por favor. Ahí está. Eh, el único punto que tiene alta alta radioactividad es el punto central, que es donde está Chernobyl. Tengo una ampliación a la derecha, en donde se ven que todos los puntos en realidad eh, no están muy altos, excepto hay un punto que que es el que tiene, donde está Chernobyl, que es el que tiene más eh, radioactividad. Y en la siguiente podemos ver la eh, los rayos gamma que se están produciendo en función de, del tiempo. Bueno, Chernobyl puede ser un problema por el hecho de que tiene un montón de material reductivo y tiene mucho material almacenado. En la siguiente, vemos cuáles son los puntos eh, principales de esto. El, el reactor, hay cuatro reactores, eh, tres están apagados y uno está destruido. Eh, y la planta fue incautada por el ejército ruso en los primeros días y después ya eh, hubo variación en el nivel de radioactividad, pero resulta que la variación que se observó era debido a que al pasar el ejército con eh, camiones pesados levantaron polvo de la zona y hubo dispersión y por eso aumentó, pero ya volvió a, a lo normal. Según la Organización de Internacional de Energía Atómica, no, no se produjeron eh, combates fuertes en la zona y no hay peligro de radiación. En la siguiente, ya podemos ver planta de Saporicia y, pues, como pueden ver, es una cosa gigante que está ahí. Y eh, yo cuando empecé a, con, a preparar la presentación, pues, puse Saporicia, Ucrania, y ahora ya no, ahora es Zaporizhia coma Rusia. Ya se, se le incorporaron estos. Entonces, eh, los seis reactores son de, lo, de, de última generación. Son de los reactores de agua. agua tienen, Cada uno de los reactores tiene su piscina para almacenar los elementos. Y en realidad son 855 toneladas de, de, de material que tienen en, en piscina y 1.349 toneladas que tienen en almacenaje seco. O sea, se, se mantienen en piscina durante cinco años y después, ya cuando la radiación disminuye, los ponen en un almacén. Eh, en, eh, en el momento del ataque, el Saporicia 5 y el Saporicia 6 no estaban funcionando. Fueron parados por seguridad operativa y el Saporicia 1 había sido parado por mantenimiento programado. Entonces, estaban tres parados y estaban los otros tres en, en producción. El ataque más cercano se, se produjo cerca del Saporicia 6. En la siguiente podemos ver lo, una, uh, lo, los hechos. En la noche del 3 y 4 de marzo llegaron vehículos blindados y empezó el, el ataque. El ataque se hizo pues, de, con ametralladoras y todo ese tipo de cosas, pero también hubo, hubo uh, bombas, entonces las bombas no, era, no iban dirigidas a, la, a los reactores, iban dirigidas a la, al edificio administrativo. Y eh, los daños que, que hubo, el edificio administrativo está cerca del reactor número uno, y ahí fue donde, hoy, ahora les muestro una, una foto donde se ve el daño, un transformador en el reactor seis y dos de las cuatro líneas externas de alta tensión fueron dañadas por vibraciones y por cosas ahí que sucedieron, pero no puso en riesgo ninguna la operación de, de los, de, de, del reactor seis, porque el reactor seis estaba, estaba parado. Se encontraron eh, eh, proyectiles de artillería, lo cual eh, se vio cómo fue de que se lograron los, los ataques. Eh, esto estaba cerca de donde se almacena el material en seco. Hubo una, un incendio el cual se, se apagó en cuestión de, de horas y en términos de heridos hubo dos guardias heridos y eso fue prácticamente todo. Eh, ningún técnico, todos los que estaban trabajando siguieron trabajando, ahora bajo la supervisión rusa. Y en el siguiente podemos ver, que la vulnerabilidad de todo esto depende de qué tanto material tenga uno almacenado. En el caso de Saboricia, sería un problema grave porque son seis reactores, lo cual eh, suma todo el material radioactivo y aumenta la, la, lo que se llama la densidad, la densidad de, del combustible. Y también otra cosa que tiene mucho que ver es la fecha de la recarga. Si se acaba de poner material nuevo en el reactor, quiere decir que tiene alta radioactividad y por lo tanto cualquier eh, accidente o, o resultado del ataque puede producir mucha más eh, radiación. Eh, el, también tiene mucho que ver el, el material, el burn up que le llaman, o la, la radioactividad remanente que sigue generando... En, en, en otras, otras palabras, si se apaga el reactor, ¿cuánta re, re, radioactividad remanente eh, sigue ahí y qué tanto enfriamiento se necesita para mantener la, para mantenerlo eh, sin que se funda? Eh, comparando con eh, Fukushima, por ejemplo, que fue un accidente muy terrible, eh, la cantidad de material que existe en Zapolicia es muy parecida a la de Fukushima. O sea, estamos hablando de la misma escala. El mismo tipo de, de efectos. En la siguiente podemos ver eh, una gráfica donde se ve eh, el, el, el, donde se almacena el material. Ese es el material usado después de que fue sacado de la piscina. Y enseguida podemos ver del lado derecho, podemos ver la, la gráfica del domo y cómo está eh, reforzado y dónde están las diferentes partes del, del reactor. Eh, como decía, hay almacenamiento en las eh, piscinas pequeñas adyacentes a los reactores y hay almacenamiento afuera a largo plazo. Las piscinas están eh, ahí para enfriar el material que se sacó de, de los reactores, la cual, el cual tiene re, eh, radioactividad baja en comparación y se queda ahí por años, cinco años. Y después se, transmite, se, se transfiere al aire libre desde concreto. Eh, bueno, en la siguiente eh, podemos ver el, el reporte que hizo el mero mero de, de la Organización Internacional de, de Energía Atómica, que fueron por allá, en, eh, recién empezó el conflicto, fueron eh, en marzo y fueron, volvieron en abril y la mandaron a un grupo grande nuestro, nuestro, el representante del Caribe, de la Organización Internacional de Energía Atómica, es el, el chihuahuense eh, Luis Carlos Longoria, que algunos lo han de conocer, fue director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Él ya tiene muchos años en Viena y está encargado de la parte de América Latina y el Caribe. Eh, yo tengo un programa de televisión por internet los jueves en 15 Radio TV TV que se transmite desde Monterrey, y la semana pasada lo entrevistamos y nos explicó que eh, el, su jefe, Ricardo, no me acuerdo el apellido, el italiano, fue y revisaron y encontraron, ellos revisan siete puntos, lo que le llaman los siete pilares, y encontraron que estaba funcionando todo bien. No había habido, claro que estaban muy enojados por lo que había pasado, pero de ahí en fuera... Y ellos insisten en que ellos son una organización neutral y que no toman partido. Así que, eh, bueno, el reporte decía que había habido visitas en marzo y en, y en abril y que el, el director general estaba muy preocupado, por supuesto. Las centrales, esas, hay otras centrales que están en el sur de Ucrania, ellos no habían sido afectadas en, lo, en los ataques y no quedaban dentro de la zona. Eh, que se iba a ser anexada por por Rusia la instalación de la fuente de neutrones que está en Cherkiv eh, esa tampoco había sido objeto de, de había sido objeto de un bombardeo relativamente cerca pero no había tenido ninguna consecuencia hasta abril del 22 bueno yo puedo ya decir que en, en mayo hubo otro reporte hasta mayo del 22 no se sabía que no había habido desvíos de material radioactivo. En otras palabras, no, no estaban llevándose el material. En la siguiente podemos ver los famosos siete pilares de la organización. Ahí tengo males, O-I-A-E. Eh, primero, se necesita revisar la integridad de la planta, que todos los componentes estén funcionando, que todos los sistemas de seguridad y de protección estén en funcionamiento. Se necesita que el personal que, que trabaja ahí eh, pueda cumplir con sus tareas. Se necesita que haya suministro de energía externo para que el tema de enfriamiento siga funcionando. Se necesita de que haya la cadena de suministros porque se necesita que la, todas las plantas necesitan que le estén cambiando las partes eh, que se van gastando y todo eso tiene que estar eh, eh, sin, sin interrupciones. Se necesita también de que haya sistemas de monitoreo de radio, radioactividad activos y estar viendo los resultados de estos monitoreos y se necesita de que haya comunicación, que no estén aislados los que están trabajando, sino que haya comunicación con el exterior. Esos son los siete puntos en los que se fija la Organización Internacional de Energía Atómica y eso y su reporte pues dice que todo está dentro de lo que se espera. En la siguiente podemos ver en el en el, la fotografía superior izquierda podemos ver los daños a los edificios donde dispararon en contra del edificio eh, del reactor 6. Y abajo a la, a la derecha se puede ver el boquete que se hizo con uno de los misiles cerca de uno de los, de los reactores. Y ellos encontraron que los operadores estaban funcionando, estaban trabajando bien la gente, pero que estaban sumamente agotados eh, por supuesto, ellos son, son eh, ciudadanos de Ucrania y ahora están, estaban siendo eh, gobernados por los rusos y por, no les gustaban. En la siguiente, podemos ver otra fotografía de la zona de los reactores, en la izquierda. Ahí están los seis reactores y podemos ver el, el edificio administrativo que fue dañado y en la derecha, en la foto de la derecha, podemos ver el almacenamiento de, de combustible como se puede ver un montón de material ahí y todos en concreto reforzado muy bien, a raíz de todo esto ya hace años se eh, eh, encontró la manera de tratar de reforzar estos edificios en contra de ataques, ya ha habido una serie de, de estudios, lo que muestro en la siguiente es eh, eh, gráficas que, que señalan las, las partes principales del, del reactor y donde existen lo que le llaman ellos lo que se llaman como barras barras de, de reforzamiento todas las zonas críticas que es donde está el agua que es donde están los reactores que eh, o sea la, la parte del combustible todo eso tiene barras de, de reforzamiento las barras son simplemente eh, aparte de la del concreto eh, ponen barras que pueden detener um, una hacen que la bomba explote ahí y no, no pase hacia adentro en la siguiente eh, se ve una central en China y, el, y se ve cómo se están reforzado el concreto finalmente en la otra muestro eh, de la malla que se utiliza para para proteger el domo ¿Y dónde se pone la, la protección externa? El, el blindaje que se usa está en la siguiente, en la, se necesita que haya eh, un manto de, de 3 centímetros de, alrededor de hierro. Eh, se necesita que haya escudo térmico para que la temperatura no fluya hacia afuera. Se necesita que el recipiente se mantenga a presión y eh, un, un escudo de 175 centímetros de hormigón y malla, malla de acero. Um, hay un estudio en Alemania, en la siguiente, muestra un estudio en Alemania en el que se puede ver, donde eh, cuatro simulaciones eh, hechas con el método de elementos finitos. Es un avión eh, Airbus 320 que está chocando eh, con este tipo de centrales nucleares en cuatro puntos distintos. Y lo que ven de izquierda a derecha es la evolución en tiempo. Entonces pueden ver que cuando pega dentro del tanque, el, el avión explota y no penetra. Cuando pega arriba en el tanque, esa es la última secuencia, también se ve que el avión eh, choca y no penetra. Siempre y cuando se tenga todas estas eh, barras de refuerzo. Que, que son las que se, se recomienda que se instalen. Entonces, en, esta, en este estudio se evaluaron los daños que podría producir esto y se encontraron que dentro de todos estos escenarios, no, la estructura eh, permanecía en buen estado. O sea, podía soportar el impacto de las aeronaves. Y... Ya para terminar, en la, en la siguiente tengo a, a algunas de las conclusiones principales y luego voy a presentar eh, la, las precauciones a futuro. Eh, ha habido ataques en plantas nucleares y ha habido ataques de diferentes tipos, pero en ninguno de, de los casos ha habido fuga de material radioactivo, lo cual dice mucho acerca ya sea de la calidad de las centrales o de la debilidad de los ataques, porque se puede ver desde los dos puntos. Eh, no ha habido fuga de gases radioactivos en, en Zaporizia y los reactores, por lo que se ve, los reactores de generación 3 satisfacen las exigencias más estrictas que, que hasta ahora se han presentado. Eh, las recomendaciones, por supuesto, en, en, en caso de ataque, los reactores se apaguen en frío, y se necesita que todo esté reforzado. En la siguiente, eh, hablo de lo que se conoce como seguridad pasiva. La seguridad pasiva es que eh, los eh, reactores de generación 3 tienen un tanque de agua que en caso de que haya un accidente, automáticamente, sin la intervención de un operador, eh, inundan el núcleo del reactor para asegurarse de que haya suficiente agua y no se logre la evaporación y no se, no se llegue al core meltdown. Eh, se necesita uh, eh, seguridad pasiva, ne requiere de la existencia de barreras protectoras que protegen tanto el material reductivo abajo como alrededor todos los edificios de contención deben de tener eh, este tipo de protección. Hay tres versiones de este tipo de barreras, prácticamente es por una malla, barras de reforzamiento o, o capas de, de concreto, unas paredes internas. Y, por supuesto, todo esto tiene que estar sellado para en caso de que haya evaporación, se, se contenga la evaporación dentro del domo y no, no salga al exterior. Hay otro tipo de ataques. En la siguiente, eh, se ve que en casos de terrorismo se buscaría que apoderarse del material reductivo para poder usarlo en cosas así como producir eh, eh, bombas sucias, etcétera. Pero pues esto ya hay que defenderlo de, de otro tipo, no, con, no reforzando el, el, el, la, la, el, los edificios del reactor, sino eh, teniendo otro tipo de, de defensa, como por ejemplo en Estados Unidos se lleva un ejercicio de, de fuerza en contra de simulan ellos cada vez en cada de cada tres años simulan un ataque y tienen que probar el sistema de defensa y eh, también tienen reforzados el todas las planta alrededor con eh, guardias y con eh, eh, una reja de eléctrica etcétera etcétera bueno ya para ya con la última me despido eh, no, la que sigue es todo. Es gracias. Muchas gracias. Ya no creo que tengan preguntas, ¿verdad? Eh, la pregunta es que si estamos en pañales con Laguna Verde, pues por un lado sí, porque Laguna Verde fue desde los noven, de, de 94, creo que fue. Entonces eh, no, no, le, no le tocó la generación 3, pero por otro lado, pues México es pacífico y nunca nos andamos metiendo en problemas. Sí, porque no tienen dónde almacenar los desechos como todas las plantas. Sí, ese es un problema. Sí. Gracias, Chico. Para, las, para el almacenamiento en seco eh, lo mismo es eh, barras de refuerzo y la, las paredes de concreto ¿pero el riesgo es igualmente de alto o es mucho menor que la planta? Es, es, eh, es, es menor porque no tienes el agua el riesgo en la planta es que tienes el agua y el agua al evaporarse eh, acarrea el material reductivo si lo tienes en seco se dispersa pero se dispersa de manera sólida entonces sí. es mucho más eh, afectas a la zona y alrededor, pero no, no, no afectas al resto de, del país, por ejemplo. ¿no? Sí, o sea, se contiene no solamente en la tierra, pero en la contaminación a mantos acuíferos. Bueno, ahí sí, si tienes un manto acuífero eh, que se contamine, pues va a ser el flujo de, de agua que, que sucede ahí. Te pongo un ejemplo, yo trabajaba en Dinamarca cuando sucedió lo de Chernobyl y pasó la nube de, de yodo, eh, cruzó toda Europa. Pero la zona que estuvo afectada, si te fijas en el mapa, es una zona, digamos, de algunos eh, decenas de kilómetros alrededor de la planta. Entonces, es la diferencia entre seco y eh, el vapor. Muchas gracias. Este, disculpe, respecto a los ataques, eso no los hace propensos a, digamos, robo de material radioactivo ya directamente, así como robo hormiga, por decirlo así. Ah, pues ese sí es un problema aquí en México porque se han perdido muchas eh, pastillas radioactivas y eh, pues eh, en realidad nunca ha pasado nada, que yo sepa, no ha habido, o sea, la, la idea en Estados Unidos es eh, que se habla de las bombas sucias, o sea, una bomba sucia es una bomba de, de radioactividad baja, la cual la detonas en un edificio y vuelves inútil al edificio por los siguientes 30 años. Entonces eso, eso es en sí lo que se podía lograr con una radioactividad baja, pero eh, pues hay que tener eh, todo bajo vigilancia. En México está muy vigilado, el, el, la comisión está de salvaguardas o cómo se llama, ellos son muy estrictos, pero de todos modos de vez en cuando se les escapa un camión en Tijuana. <risa> que sea pues de alguna generación anterior, ¿no? ¿Se le puede adjuntar como este estas protecciones? O sí, que... sí, lo único que necesita es construir un domo arriba del domo Ajá. y eso ayuda mucho, sí. No tendría, lo que... Que... Ay, no tendría que demoler todo y hacerlo desde cero. No. Okay. Uh, algo que me, que me interesaría preguntar, ya que estamos aquí en Zacatecas, es ¿qué pasó con el reactor que había aquí? Y luego de... Sí, sí. Creo que lo, lo, lo confiscaron después de los ataques de... ¿Pero quién se lo llevó? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Eso es lo que yo supe, no sé. Si Porque sabe. se llevaron el material, eso sí supe, se lo llevaron sí. desde antes, de mucho antes, pero en sí, las, la, el reactor y todo lo, el material que había con, consumido, ah, todo eso, sí, ¿no, no sé. te lo llevaste tú? Puga? No, yo, yo no. ¿Tú no? <risa> ¿No lo tienes en tu casa? No. <risa> Eh, una, una vez que ya escaparon los gases radiactivos ¿ya no hay manera de, de contenerlos una vez que ya se está dispersando la nube? Pues no, no. O sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué no sabes física? No, sí, sí, pero, o sea, yo me imagino que tal soltar alguna otra clase de nube o algún, no sé, como... No, no, la dispersión eh, es eh, difícil de contener. Si, si, si está todavía adentro del domo, pues eh, puedes tratar de usar algo para pa tapar el domo y que no salga, pero una vez que tienes, lo tienes por fuera, se va a distribuir por todo el mundo. Acuérdate de lo que dicen, que en cada respiro que tienes tú va una molécula de aire del último suspiro de Napoleón, o como dicen. O sea, hay una dispersión tremenda. Uh, bueno, yo tengo una duda. Eh, ese, nos explicó de todos estos refuerzos que tiene Ucrania y China Supongo que porque son países bélicos o que constantemente están en es, expuestos a estas este, situaciones. Pero en el caso de México, ¿qué sería? ya sabiendo, Suponiendo que construyen un reactor, ¿cuál sería la parte más vulnerable? Por ejemplo, en Ucrania son vulnerables a golpes de Estado. Aquí en Estados Unidos sería terrorismo. Aquí en México serían, no sé, supongo que los narcos o propenso a robos hormigas. Pues eh, tienes que tener una motivación. Por ejemplo, lo que sucedió en Ucrania no fue una motivación de destrucción, fue una motivación de apoderamiento. Se querían apoderar sobre esas cuatro partes, eh, esos cuatro territorios, y por supuesto que no querían destruir la, la, el reactor. Eh, en el caso de, de terrorismo, entonces ahí sí ten, ten, tendría que haber motivos políticos. Eh, los narcos no tienen ningún motivo político para atacar de esa manera, o sea, tienen, hay muchos puentes donde te, te pueden colgar sin ningún problema. Ah, con todos estos problemas que trae la construcción de plantas nucleares, ¿qué tan viable es ir construyendo, por ejemplo, aquí en México? ¿O aumenta mucho la complejidad tener que reforzarlas para los ataques terroristas y ese tipo de cosas pues eh, todo depende de, de de las circunstancias si si hubiera una sospecha que la gente pensara que va a haber un ataque entonces yo creo que podríamos considerarlo pero la verdad es que nunca ha habido ese tipo de problemas eh, aquí en México eh, construir más plantas en México es necesario es posible pero es muy costoso entonces en las, las circunstancias actuales Supongo que no no podemos ni siquiera pensar que se vaya a dar en el futuro ahí hay otra pregunta ya muy lejos Muchas gracias por las preguntas. No pensé que fuera a ver ni siquiera una. Hola, muy buenas tardes. Este, mi pregunta es, aún no me queda muy claro eso a qué se refería de apagar los reactores en frío. Bueno, cuando, cuando estás en generación, tienes el material radioactivo dentro de una, una piscina y eh, están sucediendo las reacciones y las reacciones están calentando el agua. Esa, eso y calienta uh, un muro. En el muro tienes una tubería de agua a alta presión. Al calentarse el muro le pasa el agua, le pasa el calor a la tubería. La tubería a alta presión transmite el calor a un sistema externo que el cual acarrea el calor y lo transforma en vapor y genera, mueve la turbina y genera la electricidad. Cuando quieres reducir la producción, necesitas introducir en la piscina barras de boro y el boro atrapa los neutrones, que los neutrones son los que cuando hay una fisión, el neutrón vuela y le pega a otro átomo de uranio para producir otra fisión. Y así es como se genera la, la energía. Entonces no tienes concentración alta como para producir reacción en cadena, pero sí tienes una reacción que está siendo continuamente monitoreada. Y cuando sube el nivel, tienes que reducir el nivel de neutrones. Entonces, bajas las barras de boro más o menos y con eso estás regulando la, la producción. Y en frío, se, eso se, a eso se refiere a apagarlo en frío, que metes todo el boro que puedas y con eso vas a, a prácticamente a parar la producción. Aún así, a, existe, porque el material radioactivo no lo puedes, no puede no puedes hacer que deje de ser radioactivo. Entonces, va a seguir haciendo radioactivo, va a seguir calentando el agua y vas a tener todavía el circuito de agua a alta presión, pero para eso tienes que tener el sistema de enfriamiento trabajando con eh, los eh, 5 megawatts que, de calor que estás generando de, con, con el material remanente. Ah, me preguntara, este, los sistemas de enfriamiento que tienen las plantas, eh, ¿utilizan algún sistema parecido en prevención en las minas de uranio? Eh, que si sí hay minas también en México de uranio. Sí, en Chihuahua hay un montón de uranio. Y eh, en el momento en que se... Hay, bueno, hay uranio en todo el mundo. Eh, tú puedes, eh, por ejemplo, si vas a alguna, una casa que esté hecha de ladrillos, Mides, puedes medir la radiación ahí y la, la radiación que mides es radón el radón sale de una cadena que viene del uranio entonces todo el material de construcción tiene, tiene uranio, en todo México hay uranio y en todo el mundo hay uranio el, el, eh, en sí eh, en México no hay minas en activo de uranio que yo sepa porque no hay demanda, no es un material de alta demanda, ahora las plantas requieren eh, uranio enriquecido eh, las plantas, el, re, el enriquecimiento de uranio es eh, relativamente bajo. O sea, cuando metes un kilo, no vas a enriquecer el, el kilo entero de uranio, vas a enriquecer un porcentaje de uranio. Y ahí es donde entran los problemas, que si quieres enriquecer más, es posible que lo quieras por una bomba. Y entonces ahí es donde, en cuanto empieces a enriquecerlo, llega a Estados Unidos y te bombardea. Entonces, eh, en, en sí, eh, las minas no corresponden a ningún peligro porque el uranio que sacan no es uranio radioactivo. Es bueno, sí es radioactivo, pero es muy bajo. Necesitas enriquecerlo, cambiar, eh, agregar otro tipo de isótopos. Es, bueno, en el caso de México, ¿se cuentan con centrales para llevar a cabo este enriquecimiento de uranio o se tiene que importar todo directamente desde Estados Unidos? Eh, pues hasta donde yo sé, Existe la facilidad en el ININ para enriquecer, pero no estoy seguro que ellos sean los que estén enriqueciendo el material para Laguna Verde. Yo creo que no. Yo creo que lo traen de, de Estados Unidos o de Canadá. ¿Se podría construir un reactor nuclear en una zona de mucho, es, muchos temblores? Pues eh, en sí... el lo, los generadores de los reactores de generación 3 fueron construidos con la idea de evitar problemas en temblores no fueron construidos con la idea de evitar ataques militares entonces eh, el problema es que todos los lugares son eh, propicios a que haya temblores en todos lados eh, entonces necesitan tener, estar preparados para eso pero un temblor en sí a menos que rompa eh, al, al pase exactamente por donde está el reactor y rompa la base y saque el tanque de agua, etcétera pero eso es muy poco probable el de Fukushima fue una cuestión muy particular porque se dio un tsunami entonces el tsunami fue el que destruyó la, la planta y no fue el temblor y los muertos fueron por el tsunami, no fueron por ni por el temblor ni por este ni por la cuestión nuclear no, oiga disculpe allí en, en Oaxaca sacaban mucho barro pues, que hacen para hacer ollas y toda esa cuestión y en pero hubo un detalle que lo echaban a los barcos y ahí se quebraba y pues es lo que le llamaba la atención a la gente en ese entonces, que se esmeraban en hacer las ollas de barro, llegaban allí, lo tiraban y pues se fracturaba. El caso es que con la rapidez de los científicos mexicanos se dieron cuenta que durante años estuvieron vendiendo un material radioactivo. Primero. Segundo, este, no ha habido o no hay alguna substancia que, que denigre a la a la a la acción de, de los desechos del uranio, Sí, no ha habido alguna sustancia que degrade los residuos del uranio y que y que por ejemplo los tambos de uranio que están en el en el ¿cómo se llama? no es en el lago de Michigan que ahí están los tambos esos de residuos de uranio sí. y que no, que no lo han podido sacar porque ya, de hecho, ya se están destruyendo. Pues el, el, problema, el, el problema de esos tanques es la corrosión y es un problema que se tiene que atacar desde el punto de vista de ciencia de materiales. Cómo evitar la corrosión, pero al mismo tiempo eh, tienen que ser resistentes térmicos porque el material ahí está caliente y aunque no está muy caliente, está caliente durante mucho tiempo y eso afecta a las estructuras. Entonces, eh, en sí no hay nada que uno le pueda agregar al uranio para que el uranio se quede quieto. O sea, estamos hablando de una cuestión nuclear y no hay manera, es transmutación nuclear lo que sucede. Vámonos a comer, ¿no? Bueno, muchas gracias.